El que me ama, sí, me lo dirá, sí, tal vez lo sentirá, pero el que me ama sobre todo, cumplirá mis mandamientos, dice el Señor. ¿Dónde está tu amor? Espero que esté en ese esfuerzo de hacerle caso a Dios, porque decirle a una persona que la amas y después no hacerle caso no es verdadero amor. Y lo mismo pasa con Dios. Decirle que lo amamos, querer amarlo, significa querer cumplir sus mandamientos. Vamos, no puedes tú solo, pero con él sí se puede. Soy el padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.